Bueno, buenas tardes a todas y a todos. ¿eh? Eh, como sabéis, dentro de, est de estos actos que vamos a realizar para la inauguración de este local, ayer tuvimos una charla sobre la precariedad y hoy lo queríamos dedicar al, al ferroviario. ¿Mm? Entonces, pues, dar las gracias a los ferroviarios que han venido, los que se han desplazado desde de Buscadi que han acercado y entonces bueno, pues sin más os voy a presentar Cantareno que es el Secretario General del Ferroviario ¿eh? y Rufino que era Secretario de Organización ¿Eh? tampoco bien. tengo que decir Nada, mucho más pues, os paso la Yo pregunta. si queréis o, o, por supuesto pues agradecer muchísimo muchísimo la invitación que, que nos habéis hecho de, de la Federación Local de, de Santander, de, de Cantabria, es un verdadero placer. Bien, pero solo quería decir una cosita antes de, de ver un poco la, el documental, la, la película. Me acordaba un montón de, de Ladio y vamos, me emociona cada vez que, que recuerdo Santander. Yo creo que, que le hubiese gustado muchísimo. Estar aquí con, con nosotros ahora mismo, con todos nosotros y nosotras, estaría súper orgulloso de, de, de poder inaugurar este, este local sindical que, que me imagino que a haber costado muchísimo esfuerzo, mucho tiempo, mucho trabajo, mucha dedicación y estaría súper contento. Gracias a, a, a él y a personas como él, pues la CGT somos tan grandes, tan potentes, tan... Están luchadores, están movilizadores y, y gracias a, a él y a, y a todos vosotros pues la CGT seguiremos creciendo. Y si sin más, no me voy a enrollar mucho, vamos a, a ver un, un documental que, que está hecho desde la, de la, de la perspectiva de la asociación de, de víctimas del accidente del de, de tren de Galvia. Tiene una perspectiva personal muy importante, con mucha connotación personal. Son gente afectada, que han perdido a su familia, que han tenido un accidente. Eh, es un documental duro. Eh, tiene un componente social, como decía, muy importante. Un componente político muy importante. Pero yo, aquí, nosotros, nos vamos a dar un componente sindical y, por supuesto, también social de, de la situación del, del ferrocarril, el ferrocarril para que... ...veamos las, una de las consecuencias... ...yo creo que solo lo veáis... ...con la perspectiva... Eh, ...sindical de que... ...posiblemente... ...posiblemente si el ferrocarril... Eh, ...a día de hoy fuese público... ...posiblemente este accidente... ...se hubiese evitado... ...si no hubiese habido la segregación de las empresas... ...si no hubiese habido esa descoordinación... ...que hay ahora mismo entre Renfe... ...la operadora ferroviaria Renfe... Y el administrador de infraestructura ferroviaria, si no hubiese esa descoordinación, si esa prisa política por, por, por, por inaugurar, por, por, por, por, por, por construir de forma desproporcionada, posiblemente no hubiese habido este accidente tan dramático. En fin, quería solo que lo veráis con esta perspectiva, ¿vale? Luego comentamos, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por la invitación. Yo ahora, ya que has dicho eso, si quería, lo tenía preparado para mañana, pero bueno, hay ferroviarios. El 15 de noviembre del 2009, en el Congreso Ferroviario de Zaragoza, eh, un grupo de ferroviarios que estuvimos ahí desayunamos con el Eladio. Y el Eladio era muy cabezón y, y muy pesado cuando quería. Y, y Dania, Cantable necesita un local, Cantable necesita local, hay que comprar un local, hay que comprar un local. Y el Eladio, la madrugada del domingo. 15 de noviembre, falleció en.. Bien, entonces, esto sí. Un aplauso, aplauso, para Dios. ¡Alaudio vale. vive! Galicia es más luminosa al convertirse en la primera comunidad del norte de España en disponer de alta velocidad. Esta línea de alta velocidad es, por así decirlo, a Guinda Pastel. Y lo hemos hecho no por dar un trato privilegiado a Galicia, no, lo hemos hecho porque Galicia lo necesita. contento y orgulloso de mi ministra de fomento, orgulloso, nos engañó. Esa comisión de investigación, esa CIAF, la inmensa mayoría, eh, son miembros que pertenecen o bien a DIF o bien a Renfe. es decir, están manipulados por ella, están manipulados por el gobierno. Luego entonces, eso es mentira, esa es mentira, esa comisión de investigación es una mierda, es fuerte, pero la mierda es fuerte, pero es que es así, es así, y se lo quiero decir muy alto y muy fuerte a todo el mundo, esa comisión es mentira. Es una parraferraria que han montado para engañarnos. Entonces, joder, si no queda una comisión de investigación independiente, nunca se, va, nunca se va a saber la verdad. Nunca. Se va a saber la verdad de ellos, pero no la verdad, la real, la que debería saberse. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, nombrada por el Ministerio de Fomento, está formada en su mayoría por miembros que han trabajado en Renfe y Adif. El equipo que suscribe el informe final lo integran además del técnico de la secretaría, el director de seguridad en la circulación de Arif, el director de seguridad en la circulación de Renfe y la empresa pública Ineco, como reconoce el propio informe de la CIAF. La normativa europea en su artículo 21 dice que el organismo de investigación de accidentes ferroviarios será independiente del administrador de la infraestructura, empresa ferroviaria y de cualquier parte cuyos intereses pudieran entrar en conflicto, la Unión Europea abrió un expediente a España por no ajustarse a la normativa en esta materia como figura en el Boletín Oficial del Estado. A pesar de no cumplir la normativa europea, el Ministerio de Fomento y el Estado Español han dado por válido el informe de la CIAF cuya conclusión después de 266 páginas es que la causa del accidente fue únicamente el exceso de velocidad del tren. Mi objetivo, señorías, no es otro que se sepa toda la verdad de lo que ocurrió... ...y evitar que un accidente tan terrible como este vuelva a suceder. Es nuestro deber por las víctimas y tienen mi compromiso de que no descansaré hasta conocer la verdad. Por eso, desde el primer momento, estamos prestando toda nuestra colaboración a las dos investigaciones. Por un lado, a la investigación judicial que está llevando a cabo el juzgado de instrucción número 3 de Santiago de Compostela... Y por otro, a la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. Paradójicamente, el juez instructor de la causa Luis Aláez, en su primer auto, imputa a 22 cargos de ADIF. Les atribuye una grave falta de diligencia por autorizar y mantener en la zona del accidente el sistema ASPA en lugar del sistema ERTMS, con la evidente pérdida de seguridad que conlleva esta decisión. Un mes y medio después, la Audiencia Provincial de A Coruña desimputa a los 22 cargos de ADIF. El 9 de mayo de 2014 el juez Alaez en su último auto, antes de ser sustituido por el juez Louro, imputa de nuevo a 11 cargos de ADIF, entre otras causas, por la decisión de modificar el proyecto original de instalar el ERTMS hasta la estación de Santiago, incrementando de esta manera el riesgo existente. Atribuye a los responsables del administrador de infraestructuras ser potenciales autores de un delito contra la seguridad colectiva y partícipes en los delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave en el accidente de Santiago El 8 de octubre de 2014, la audiencia provincial de A Coruña a petición de la Fiscalía y la Abogacía del Estado desimputa de nuevo a los cargos de ADIF, quedando nuevamente como único imputado el maquinista Yo en la justicia de siempre he creído siempre he creído hasta hasta unos meses después del accidente si sí en la justicia claro, joder, no tenía motivo para no creer esto unos meses después ahora y creía al 100% ahora no creo al 100% pues, ni loco no ahora en una justicia bueno pues tengo la esperanza de que en el último momento pues el juez logró pues, pues tenga ese momento de iluminación ese momento justo que, que se supone que debe tener porque para eso es un es una persona que, de, del que se debe esperar que ocurre con justicia, porque es juez, joder, y tenga ese momento de lucidez y coloque a cada, a cada persona en el sitio que debe colocar. Por supuesto, también espero que ese mismo día eh, lo tenga el, el fiscal Antonio Roma, aunque tengo mis dudas, que se ocurra, que me perdonen los dos, pero tengo mis dudas, porque claro, lógicamente, me pongo a pensar en esta justicia, que al fin y al cabo pues es, son los son profesionales, ¿no? Esto todo, tiene todo un eslabón. Y tanto uno como otro, si miran para arriba, y dicen: Joder, Es que arriba tenemos a Rafael Catalá. Rafael Catalá es el ministro de Justicia, y el ministro de Justicia era el anterior secretario de Estado de Infraestructuras cuando ocurrió el accidente. Lógicamente, el ministro de Justicia no va a tirar piedras sobre su tejado. Entonces, ante la pregunta de si crea una justicia o no, tengo mis dudas. No creo a ciencia a cierta, a la justicia. Al 100% no creo en ella, vamos, absolutamente. Creo poco. Soy pesimista, vamos. Soy bastante pesimista. Porque mientras en este país no cambie el, y la justicia sea suficiente, <tose> mal vamos. Porque de alguna manera habrá jueces y jueces, sin duda. Pero claro, sabemos que aunque el juez de primera instancia eh, pueda pues porque es un juez que de alguna manera ha entrado por posición, pues pueda ser más neutral, en el momento en que esto sube a instancias superiores, son jueces puestos por el Consejo General del Poder Judicial, que a su vez son puestos por los partidos mayoritarios del Parlamento, y que la Fiscalía, pues, está puesto por el Gobierno. Entonces, claro, con estos mimbres, el cesto es malo. El fiscal se supone que en, en nuestro estado de derecho, porque lo dice la Constitución, pues eh, debería velar por el interés general, debería velar por el interés de las de defender los derechos de las víctimas y en este juicio lo que estamos viendo o sea, es que está defendiendo los intereses de ADIF, por ejemplo. O sea, solo le hemos visto trabajar para eh, pedir la desimputación de los altos cargos de ADIF. Y luego lo único que ha hecho ha sido mencionarnos las indemnizaciones cuando todavía no se sabe lo que ha ocurrido, cuando todavía no se saben las cosas del accidente, pues en vez de investigar todo eso y en vez de trabajar por, por defender los intereses de las víctimas y el interés general, porque así no volverá a ocurrir una, un accidente y una catástrofe como esta, pues el fiscal lo único que ha hecho ha sido defender los intereses de, de, los, de las empresas públicas implicadas. Entonces, bueno, eso también me hace desconfiar de la justicia. Me gustaría creer la justicia, pero en España tenemos una justicia que no es independiente del poder político. Y esto es un accidente que los responsables son el Ministerio de Fomento, el Ministerio de Fomento y Empresas Públicas, pues estamos viendo... ¿No? Contra el Estado, ¿no? O sea, es decir, aquí tenemos las víctimas que con nuestros propios medios, imagínate, para pagar un abogado a un perito no tenemos dinero, pero tenemos a todo el aparato del Estado, es decir, Fiscalía, abogados del Estado, a Liff y Renfe que han contratado a buffet de abogados, con todo el poder que tiene el Estado defendiéndose. Y tenemos a unas víctimas, con sus propios recursos, luchando contra todo el aparato del Estado y con todo el dinero y el poder que tienen. Lo tenemos muy difícil.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 hombre, sácala, sácala no está bien hombre, ¿no? parece que somos terroristas coño que somos víctimas y parece que nos tratan aquí como si fuéramos vamos, rodeados de la policía es una vergüenza de verdad solo venimos a pedir justicia por nuestros familiares venimos a pedir una comisión hombre. que somos víctimas y queremos una comisión de investigación, algo muy democrático y nos escoltan como si fuéramos terroristas este país es una vergüenza hombre 81 muertos. 81 muertos, con responsables claros políticos. No somos terroristas, Catalá, entérate ya. Somos víctimas. Ya está bien, que nos recibieron con antidisturbios en Galicia y con la policía secreta. Y somos las víctimas del tren de Santiago. Esto es indignante. ¿Dónde está la justicia? cuando ves otros casos parecidos como el del metro de Valencia, o, o Spaner, o, o el caso del ECHAR 42, pues la verdad es que todo eso te hace no tener mucha, mucha fe en la justicia ni mucha confianza, porque en esos casos realmente aún y sí, puede que nunca paguen los responsables, por lo menos en la justicia nacional. En el accidente de, del metro de Valencia, en similitud con otros accidentes que han ocurrido en España, el el ya 42, eh, el Albia, lo que tenemos es que a nivel de las causas siempre se responsabiliza al, al último eslabón, ¿no? al, que, es, que es el conductor, el maquinista, y luego tenemos la respuesta del gobierno y las instituciones que siempre tapar toda su responsabilidad sobre el accidente. Para eso pues, les da lo mismo manipular, eh, censurarnos en medios de comunicación, ponen toda su, su maquinaria a funcionar para eh, evitar una investigación real que les pueda sacrificar su propia gestión y su propia responsabilidad sobre el accidente. Y otro factor también muy común es siempre criminalizar a, a las víctimas, ¿no? hacernos pasar por unos colectivos que somos unos sujetos antisistemas que lo único que queremos es aprovechar esa ocasión para desestabilizar el gobierno. ¿no? O sea, da igual del color que sea, los ciudadanos siempre somos criminales. ¿Por qué vamos contra ellos? Para mí es, es muy vergonzoso que en este país se den tantos accidentes impunemente y que jamás hay una responsabilidad sobre eh, esas instituciones que deben de velar por la seguridad en, en los transportes públicos o en el funcionamiento de, de transportes privados. ¿no? Ellos jamás tienen ninguna responsabilidad pese a que son sus propias decisiones y las propias inversiones que ellos deciden o no, o no, o deciden no hacer las que son los causantes de las falta de, de, de medidas de seguridad y las causantes de tantas muertes. Desde mi punto de vista, España tiene tres grandes problemas con las tragedias de víctimas eh, con víctimas múltiples. que es? El este es la culpa es muerto. En este caso, el vivo no es una incógnita que no se cómo va a resolver. Segundo, el matar al mensajero. La víctima es un mensajero. Presagia y dice cosas que al sistema no le conviene. Y en tercer lugar, cuando ya mmm, te han quitado todo y te han quitado hasta mmm, la paz, vas a poder seguir viviendo, que la justicia porque mmm, la justicia a todos tus padres y a todas estas personas que pierden eh, lo más preciado que tienen en su vida eh, yo creo que el, último, el único bálsamo que les puede permitir seguir viviendo y no matarse un día eh, de la desesperación no puede superar ese mache en la justicia, pero hasta eso hasta eso nos niega el sistema hasta eso nos niega el Estado después del maltrato psicológico que los familiares de las víctimas del ya 42 el... hemos sufrido durante todo este tiempo o gran parte de este tiempo eh, se tienen que subsanar de alguna forma y no económicamente sino simplemente queremos saber de quién fue la culpa y que si es posible todavía aquellas personas que tienen o tenían responsabilidades políticas admitan su responsabilidad y por tanto su culpabilidad y que sean responsables de aquellos actos que no hicieron en su momento y que llevaron a la muerte de 62 españoles que dieron la vida por la patria Esto es un país que tiene no de los errores país que está condenado a repetirlo por eso se ha producido después del día 42 el metro de Valencia por eso se ha producido el, el albia y por eso se ha producido el, el, el español la tragedia de español porque le echan la culpa al muerto porque no justicia a la víctima porque no son capaces de ser valientes y de, de corregir las causas que provocan la tragedia y así seguiremos pero les ha salido un, un enemigo silencioso que somos las víctimas, que somos los que al final nos comprometemos porque las cosas no queden como ellos. Prefieren. están los maquinistas, los interventores, los ingenieros por detrás, porque esto es una gran chapuza, sí. pero todo no mundo está con nosotros. Pero aquí nadie no habrá nada de todo claro, que lo que Nosotros Pero estos son los cubritos. Ya, no hay pero de hay 80 muertos, macho. La gente no en el trabajo, pero hay 80 hay 81 muertos y 142. Eso un tema muy grave Eso lo entendemos, pero es que si nosotros fuera de la estación, vamos, digo, ahora mismo, ningún problema. Pero es que tenemos gente por encima. Ya, esa ya, presencia ya esa hay que por encima, solo va. Claro, pero si en el trabajo nunca no hace nada, tenéis que hacer algo, o sea, tu compañero hacer algo? y revelaros. Sí, sí. Sí. No bueno, pues manifestaros ahora con el sindicato. No a veces el sindicato se pueden hacer, pero los sindicatos están vendidos también. Aquí no está vendido. Una cosa que, que nos indigna a las víctimas es que bueno, hemos recibido correos, eh, llamadas telefónicas, hemos tenido reuniones con, con muchos ingenieros, con, con maquinistas, con gente que trabaja en REF y en Avid. Y la verdad es que excepto eh, algún valiente, muy poquitos, uno o dos valientes, pues todo el mundo siente mucha lástima eh, Altos cargos y gente muy preparada de Renfe te confirma esta chapuza y que el accidente al final se resume yo creo que en, en una frase no Esto nos lo han dicho mucha gente, es hay unos intereses políticos por encima que presionan a unos ingenieros o a unos técnicos Que firman, pese a que, sepa, a que ellos saben que eso no está en condiciones, pero como tienen miedo... A perder su puesto de trabajo, pues al final ellos lo firman ¿no? Entonces la gente te lo confirma Nos lo han confirmado gente, altos cargos de y Gente que lleva hasta 40 años trabajando allí que no, Pero que no se atreve a hablar Nos entienden, nos dan pena, pero que hay amigos suyos Que si les conocen, que esto puede llevar a alguien a la cárcel Que es un tema muy delicado Y bueno, no sé, yo creo que esa gente se olvida de que hay 80 muertos Eso sí que es delicado, 80 muertos que ya... Ellos estos 80 muertos ya no tienen voz, ni pueden estar aquí como estoy yo, ¿no? Y entonces yo creo que esa gente debería dar un paso al frente. Debería dar un paso al frente y denunciar esto porque si no va a volver a ocurrir. Y para que no sufran esas presiones, pues lo que deberían hacer es levantar la mano y denunciar todas estas irregularidades. Y lo mismo pasa con, con los maquinistas, ¿no? El maquinista en el audio hablaba de que ya hablaba en plural, que ya se lo habíamos dicho al de seguridad, que esto iba en vía libre, que estaba mal señalizado. Curiosamente cuando llega al juicio se echa solo la culpa a él, que evidentemente se despistó y tiene parte de responsabilidad. Pero ya de repente, cuando dijo, digo, digo, Diego pero dijo en caliente, ¿no? Cuando ahí uno no miente, ¿no? En mitad del accidente, ¿no? Igual, pues los maquinistas, pues sí, eso estaba mal, tal, pero no quieren hablar porque ellos, pues también guardan sus intereses y dentro del colectivo maquinista del SEMAF, que es el sindicato mayoritario que tenemos en España, pues bueno, pues parece ser que luego también tienen buenos puestos en Renfe, tienen muy buenos salarios y parece que denunciar cosas de la infraestructura que no estén mal les puede traer problemas. Y como la gente no quiere problemas, pues bueno, pues piensan, mi trabajo es mi primer, lo primero, que me parece muy bien, y muy correcto, pero esta gente tiene que saber que hay 80 muertos. Y por no poner esas denuncias, por no ser valientes y por no denunciar, pues hay 80 personas que ya no están aquí con nosotros y hay mucho sufrimiento y mucho dolor y gente con secuelas que lo va a llevar toda su vida. ¿no? Entonces yo creo que bueno, pues que estas personas, que cada uno, cuando se vaya a la cama, pues que piense, que piense en ello. porque el documental es, es durísimo, es, decía que, que a mí lo que me emociona es la parte humana de, de, del asunto, ¿no? la gente que ha pasado esto, los que han sobrevivido, la familia, los muertos, compañeros que estaban trabajando, los, los chicos, era una pareja de las personas que trabajaban en la cafetería murieron, es uno de los, personas, los padres que hablan de ahí son, son compañeros nuestros. De, desarrollar. en fin, una cuestión muy, muy, muy dura. Creo que ha quedado suficientemente clara la cuestión de, de cómo se produjo el accidente, las circunstancias. Yo, como decía al principio, pues sí que quería hacer una, una reflexión que no, lo, que no lo contemplan pues eso sobre la, yo creo que es un, una gran parte de la la descoordinación de, la, de las empresas ferroviarias la administración de la infraestructura las empresas constructoras y la empresa operadora una gran descoordinación yo pienso que en otras circunstancias aparte de todas las connotaciones políticas que, que también explican en el, en el documental no hubiese eh, ocurrido bueno, eh, yo quería comentar también eh, al hilo de lo que esta charla este, este coloquio que quiero que sea participativo pues lo que queremos es explicar nuestra visión del, del ferrocarril en España por suerte por suerte esto es una excepción ¿no? la verdad que en general el ferrocarril es muy seguro también porque los que trabajan los que trabajamos ahí llevamos mucho tiempo somos profesionales y, y ponemos mucho empeño a pesar de todas las trabas de los políticos a, a través de los de los jefecillos de turno que no tienen ni idea de nada siempre con la prisa que decían ahí y la gente trabaja bastante bien y por suerte bastante seguro eh, el panorama del ferrocarril actual ahora mismo bueno, es la situación de las empresas es que hay una gran empresa de, de ADIF, administrador de infraestructuras ferroviarias, una empresa operadora, pero a su vez está dividida en varias eh, empresas, que, sociedades anónimas, que gracias a, a la firma de comisiones UGT y del SEMAS que mencionan ahí, pues nos segregaron, no nos han partido en, tro, en trocitos y son viajeros, mercancías y talleres. En fin, Tampoco os quiero aburrir demasiado con la parte sindical, porque esto sí que lo tenemos muy claro. Nosotros ahí en el, el sector federal ferroviario CGT muchas veces nos, la mayoría nos miramos al ombligo, siempre estamos con nuestro convenio colectivo, con nuestra denuncia, nuestra especie de trabajo, el calendario de vacaciones. Pero mmm, también nos, nos, nos gusta pues exponer el, el carácter público del ferrocarril. El ferrocarril es nuestra herramienta de trabajo, pero el ferrocarril es un bien de todos los ciudadanos. Nos ha costado a todos muchísimo dinero, mucho esfuerzo, impuestos, trabajos, sacrificios y, y queremos que este ferrocarril siga siendo un ferrocarril para los ciudadanos, un ferrocarril público, un ferrocarril al servicio de la de la sociedad. Esta es nuestra idea y esto es lo que estamos explicando en todos los, en todos los, los, en los foros. Eh, en el ferrocarril en su conjunto. Lo que pasa es que también aquí hacemos muchas puntualizaciones sobre el, el, el ferrocarril. Eh, una de ellas es el no sé, desde el año 90-91 nos sé, están lanzando mensajes desde los partidos los grandes partidos políticos desde las empresas constructoras de que la es la salvación de la, de la del ferrocarril que es que es, el, es el medio que que va a revolucionar la, la sociedad Esto es una verdad muy muy muy muy parcializada en el mejor de los casos Eso, eh, yo siempre pongo el, el ejemplo que que voy a comentar, aquí no le gusta comer en un restaurante de cinco tenedores, ¿no? Dice, joder, llegas allí, te ponen un vino estupendo. Eh, ¿La sociedad puede permitirse ese restaurante? No, pues, seguramente no, la gente que tenga mucha pasta. Eh, a todos nos gusta comer ahí. Bueno, así dice, ay, qué bien, qué bonito, pero la, la gente no, no puede eso. Si, si, si hubiese solo restaurantes de cinco tenedores, la gente no podríamos comer. Esto es el ejemplo del de, de ave. Lo miras y dices, hostia, es que ve, un ave, güey, güey. ¿Qué implica esto? Pues que el ave se está comiendo el 85% de, del gasto presupuestario del presupuesto de ferrocarriles. Y solo lo usa el 5 o el 6% de la, de la población. El resto, el ferrocarril convencional, el media distancia, el que te lleva a la gente a su pueblo, a ver al médico, a la ciudad, los estudiantes, las cercanías, todo esto eh, solo, solo se llevan el, el, el 15% restante y lo usan millones de usuarios al, al día. Las grandes cercanías de las ciudades, incluso vamos aquí en, en Cantabria, que también existe. Un, un sistema integrado que he estado informando a poco, un inexperto en esta zona, claro no, no vivo aquí, pero no, eh, cuenta, cuenta con un sistema bastante bueno eh, insisto si, si el político de turno quiere un, un ave en la puerta de su casa eso va en detrimento siempre de, de, del otro ferrocarril del que usamos lo, los ciudadanos del que usa la sociedad esto no, no, no, no podemos consentirlo. Y claro ¿no? que, insisto, que a todos nos gusta ...y muy cómodo, muy aire acondicionado, muy bonito, pero que esto no, no, esto no es real. También un poco al, al, al hilo de que decía el, el, el montaje. Fijaros, esto podría ocurrir en un tramo de alta velocidad, en un tramo de, de, de la red convencional. Con razón puede existir que siempre quedan muchas de las cuestiones en, en el factor humano, ¿no? Como último eslabón de la cadena de seguridad, esto no puede pasar, esto... Decía, al final la culpa la tiene el muerto, la, la tiene el maquinista, la tiene el más desgraciado. El sistema de, de seguridad tiene que estar por encima de, de todas las cosas, de la, de la regularidad, de, de la prisa del político de inaugurar, de, de, de todas la, las cuestiones. entonces eh, tiene que haber un, un ferrocarril principalmente seguro cómodo, fiable con una política de precios buena, pero ante todo la, la seguridad eh, nosotros hemos luchado mucho, muchísimo tiempo, llevamos más de 30 años aquí dando caña insisto, y no siempre en, el, en la reunión con del convenio colectivo, sino que ...que cada vez más estamos participando en, en movimientos sociales... Eh, ...estamos transmitiendo este, este discurso que os comentaba un poco por, por encima... ...estamos participando en, en muchísimas plataformas de defensa del ferrocarril público... ...estamos participando como CGT, una, una coordinadora estatal... Que se, ...que se ha creado hace unos meses en, en Asturias... ...junto con, con, con asociaciones ecologistas, con, principalmente también con, con Podemos... Y, ...y sobre todo con personas, con las personas que, que usan el tren... ...con los movimientos ciudadanos, con, los, con la gente de los barrios... ...con la gente de los pueblos, y todo esto está creando un tejido social fuerte... ...está creando pues, un movimiento social muy importante está calando este mensaje en, en los medios de comunicación, está, está la gente, la sociedad está percibiendo que, que el transporte es algo suyo, porque todos tenemos en el ADN nuestro dice eh, cuestiones eh, importantes, eh, sanidad, enseñanza eh, transporte, agua, todo esto también es de la, de la sociedad, ¿no? Todo esto es. Esto es ADN nuestro, como decía, pagado por nosotros. Es un servicio público esencial, casi, casi tan importante como la sanidad o como la, la, la educación. Eh, pues, gracias a, a todo esto, pues, estamos ahí, pues, intentando eso, pues, eh, tal caña, porque la verdad es que esto no se consigue, por desgracia, ¿no? porque aquí mucha gente, me imagino, de los que estáis aquí, pues, muchos sois, ya conocéis un poco este tema y, y, y creo que, que, que muchos estamos bastante ya convencidos y bastante conven, concienciados. ¿no? Yo Os animo un poco pues, eso, a, a seguir participando, a seguir dando caña, a, a movilizarse en la medida que se pueda con, para exigir siempre unos servicios públicos adecuados a, a, a la sociedad. Y, y, y nada, pues un poco pues a, a avanzar en este, en este sentido yo no sé si queréis, yo creo que sería casi más productivo pues si queréis hacer un, un poco de algún tipo de, de debate alguna cuestión, alguna pregunta que no sé si tú también querías añadir algo Rufino no, o... yo después de tu intervención eh... Pues, en primer lugar, agradeceros muchísimo que nos hayáis invitado aquí a los ferroviarios por distintas eh, cuestiones. Eh, primero porque tenemos una relación bastante cercana con, con los compañeros ferroviarios de, de Cantabria y yo personalmente, porque estuve muchos años trabajando aquí y les conozco, os conozco a todos. Y después, pues hombre, después de... a todos los ferroviarios, quiero decir, y a, los, y, a, y a los no ferroviarios y ferroviarias, también los conozco a por, por haber coincidido en, en, en, en diversos congresos y, y, y demás. Y después, pues hombre, una vez, después del análisis que acaba de hacer el compañero el secretario general de, del ferroviario, poco tengo que decir. Solamente recalcar el empeño que tenemos desde, desde el sector ferroviario en apostar por la defensa del, del ferrocarril público, ...con esa participación viva en, en, en todas las plataformas y en estas agrupaciones y asociaciones... ...y en todos los eventos que se, que se conforman alrededor de la defensa del ferrocarril. Y, y nada más, dar las gracias de nuevo y pasaros la palabra si queréis hacer alguna pregunta concreta en, en, del ámbito ferroviario... ...y lo que queráis... ...perfecto, pero se me ha olvidado puntualizar una cuestión muy importante... ...que, que a veces nos pasa un poco desapercibida... Eh, ...porque todo el mundo usamos el tren de cercanías o de media distancia... ...pero hay una cuestión muy importante también que es un ferrocarril público... ...el tema de mercancías... Eh. El, es una verdadera vergüenza lo que hacen los gestores de, del ministerio y los, los grandes políticos y dirigentes de, de esta empresa pública, de Adif y de Renfe, con las mercancías. ¿eh? Es un, la de vidas humanas, la de CO2 que se podría ahorrar, la de, la de cuestiones tan, tan, tan, tan de ventaja. ...de ecológica y de logística que tiene el ferrocarril. Un ejemplo claro es que los países europeos se mueven alrededor de un 20% de, de, de toda la mercancía por, por ferrocarril y aquí apenas llega ni al 4%. Es una, una apuesta. Me parece que la, el, el lobby de, de, de los transportistas por carretera no, no, no, no, no permiten que, que esto avance. Y es muy importante, es muy, lo olvidamos como, como ferrocarril utilidad pública y es, un, es una apuesta que deberíamos de, de hacer por, por fomentar el, el, el transporte de mercancías por, por, por ferrocarril. Bueno, pues entonces ya sí. sí. sí yo sí quiero, quería puntualizar de lo que estás diciendo, que ya aquí tenemos los, los proyectos que se hicieron en su día. En el, el 2000-2001 comenzamos la CGT en solitario, ¿eh? porque nadie nos hacía caso y nos llamaban locos, a defender el ferrocarril público y social y, y, y que no queríamos el modelo de, del AVE. Ayuntamientos, eh, partidos políticos, nos pateamos todos aquí en Cantabria. Recuerdo que nos sacaron una nota así chiquitina en el periódico y decían pues porque aquí queremos el, el ave, queremos el ave y queremos el ave. Y sí es un poco ahora agradecer, pues que, que ahora ya hay voces que, que dicen, pero dicen lo que decíamos nosotros hace hace 18 años. Sí, sí se hizo una labor a nivel nacional muy grande, por el sindicato ferroviario en su conjunto y por, la, y por las diferentes secciones de las provincias, que son las que elaboramos cada uno, su, su folleto concreto de, de la provincia. Pero como siempre, pues bueno, fuimos avanzados y, pero bueno, su fruto poco a poco va dando. Muy okay. bien, pues otro, otro dato más que os quería comentar es que eh, un kilómetro de, de alta velocidad vale 10 veces más que un kilómetro de, de, de red convencional. Eh, el que haya un... El AVE solo conecta eh, grandes ciudades con Madrid, prácticamente. Eso es lo que sirve. Eh, Evidentemente, pues me imagino pues que aquí la, la, las poblaciones intermedias, pues no sé, pasaba ahí por Torre la Vega, tal, dice, ¡bum! Dice, ¡hostias! ¡Qué bonito el ave! Bum, bum, bum! Dice, y a mí cuando me toca, no, no lo sé, va a decir, vete ahí a Santander, gástate otra pasta, Porque es que eh, el ave es como las, los cangrejos estos que dicen que hay por ahí por los ríos estos, que se comen todo lo que hay a su lado, abajo, pues esto es igual, o sea, que esto la gente ya, pues, claro, ya. Eh, eh, la propia infraestructura de la vía convencional desaparece, ponen la, la, la, la vía del AVE, lo llenan todo de vallas y, y ya los pueblos eh, se quedan sin, sin, sin ferrocarril. Eh, empiezan a, incluso los políticos, también no sé si el tema de, del lobby de, de otro tipo de, de empresas, empiezan a... A, a cambiar horarios de trenes, de convencional, los ponen a horas que nadie lo usa, empiezan a subir las tarifas, ponen trenes malísimos, empiezan las averías, empiezan. En fin, en fin, empiezan a, a, a trabajar para para hundirlo <coughs> todo, poner, salir ahí la foto de los políticos, se la ve que bonito es y, y se acabó. Bueno. Dos preguntas. Sí, Andrés. Eh, ¿Cómo van.? ¿Cómo van...? Bueno, estamos implicados en la recuperación de la Ruta de la Plata y la recuperación del del, del tren de Aranda, ¿no? Paso por, sí, directo. Estamos implicados directamente en ello. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está ese tema? Pues en el Ruta de la Plata, el el gran partido socialista en el 1985, pues cerró miles de cientos de kilómetros de, de, de vías, ¿no? Vías que pueblo de la España pobre mm, arrancó las vías para hacerlas aún más pobre porque eh no sé, insisto que tiene que haber en relación con, con otras cuestiones que, que yo evidentemente no lo conozco pero vamos van en el sentido de, de, de, de, de potenciar por la carretera, el gasoil y la contaminación. Eh, gracias pues, a muchísimo trabajo social, pues, hay grupos muy bien organizados, como en el caso que tú has dicho, ha sido un buen ejemplo, hay gente a nivel de movimiento ciudadano, de pueblos que han, que han quedado sin ferrocarril, pueblos importantes, Servas, es uno de los pueblos por cerca de, de Plasencia, toda esta zona de, de, de ahí, que... ...que han visto que les están arrancando las vías... ...la última esperanza que tenían de, de recuperar eso... ...era que tenían las vías, aunque a ahí hay un poco ciudades ...las tenían ahí, pues, por una orden ministerial... ...pues les, les ha indicado que, que, que les arranque las vías... ...entonces pues se han movilizado... ...gracias a la movilización, como todo en la vida... ...todo no se arregla con, con otra cosa, nada más que la vía de la movilización... Y la vía de la presión, mmm, le han echado una mano, no sé si ahora mismo, creo que ha sido, me imagino que ha sido, Podemos pues Izquierda Unida, ha hecho una iniciativa eh, legislativa de estas y bueno, pues había ahí hay cierta esperanza. En el tren de Burgos, pues igual es el, la vía que, que conecta Aranda de Duero, Burgos, Euskadi, está es la, la, lo que le llaman el tren directo pasa también por la España muy muy muy muy pobre, muy muy rural, pero ahí, ahí lo tienen aún más fácil porque creo que solo hay, hay un breve trozo que está arrancado también por la, por la vía de alta velocidad esta que, que conduce Madrid y Valladolid, arrancaron ahí unas vías sí, y ahí lo tienen más fácil. Pero también claro, solo midan pues un estudio de viabilidad económica que les exige pues que haya ingresos muy altos y eso es muy complicado eh, no había una demanda puesta pero la vía judicial en este tema pero Andrés tema esposa, esto eh. no lo sé sé detalle no lo sé hay iniciativas populares iniciativas políticas pero la vía de una demanda que eso, ya sabéis cómo funciona lo dicen ahí la justicia, es que reclamar ahí temas de ferrocarril, por eso, pues no lo sé, en fin, cualquier medida que haya, pues me imagino que, que, que, pues que, que, que será mejor, ¿no? Que se quede la, la gente de, de los pueblos ahí sentado, ¿no? Y decía que en ambas, en ambas plataformas tenemos a la gente no sí. muy implicados Espe especialmente también. la de la Vía de la Plata hay gente, eh, Diego, no, sé, no se lo conoceréis Diego Rodríguez Toribio está ahí todos los días dando caña, ayudando a la gente en y aquí es, efectivamente, perdón, y Joaquín García Nogales en, en el tren de Burgos este también está implicadísimo y, y, y siendo el referente de nuestro, ¿no? Sí, bueno, un poquillo la primera, el primer comentario iba en esa referencia, ¿no? Lo primero de que está claro que en el transporte por ferrocarril, tanto en mercancías como en de viajeros, está claro que está muy por encima de todos los demás los intereses económicos. Eso está clarísimo. Yo, por mi condición de extremeño, sé lo que está pasando ahora con, la, con un tren digno de Extremadura. Y ya lo has mencionado, sí que hay una, una plataforma que se llama Mulana, Milana. No Milana, Milana, bonita, Milano, sí. Milana. Milana sí, bonita, sí. sí, como la de Santos y Vicentes, exacto. Que sí que se ha movilizado mucho y, y además recientemente han ido a Madrid y ahí han hecho una espera. Pero sin embargo, lo que sí es curioso en todo este movimiento también es que para que veamos lo que son los políticos, incluso el presidente de Extremadura ha ido a manifestarse a Madrid para pedir un tren que él había cerrado. Es cierto. Sí. O sea, me voy a pedir a mí mismo que me vuelvan a recuperar el tren que yo había cerrado. Es, esa es la, la calidad de políticos que tenemos aquí. aquí. Luego, en otro orden de cosas, también cuando se habla de seguridad, yo también he tenido y he trabajado en la Compañía ciudad de Ferrocarriles, haciendo los trenes, Cap. En Asain, ¿sabes? En y yo así, allí sí que puedo decir, porque entre otras de las facetas que he estado, el control de calidad. Allí la calidad de las maquinarias que salen, el más mínimo error no sale. Sin embargo vemos que tanto Renfe como Adif no cumplen lo mismo. O sea, las máquinas cumplen toda la calidad. Sin embargo, aquí Renfe, cuando era Renfe y Adif cuando era vemos que no. Pero vamos otra vez por lo mismo también. Porque tiene el político de turno que es como han dicho en la América, salir en la foto. No importa poco. Los muertos les importa poco, no es salir en la foto y he sido yo. Primero, los andaluces, los de la chaqueta de pana, el Sevilla, los estos también para claro, a Galicia, lo típico de siempre. Entonces con todo esto lo único que pretendo, a donde yo pretendo llegar es que la única posibilidad de que se pueda conseguir algo es el movimiento social. O son sea, Movimientos sociales y traca raca raca raca, es la única manera. Pues como no sé, un segundo que le conteste, no puede ser de otra forma, estoy absolutamente de acuerdo con, contigo. Es una pantomima que, que el presidente de la Junta de Extremadura esté movilizándose cuando el mismo va a ser el responsable. Eh, no todos los, los movimientos de defensa del ferrocarril son iguales, porque no entendemos eso, que haya eh, una asociación que haya gente del PP eh, que estás ahí para, para, para pedir una cosa, que, que un, un ave, no sé, ¿qué que, que, que, que quieres? Reclámalo en tu partido. Es que eso es imposible, no, no, no lo creemos. En cuanto, claro, como te decía, pues hay muchísimos profesionales del ferrocarril, de las empresas constructoras, de las empresas auxiliares, de, de, de Mucha gente que trabaja, que trabajamos ahí, que, que, que, que gracias a, a todos estos trabajadores, pues esto sale adelante con, sin demasiado problema, con incidentes y cosas así que son lógicas, pero bueno, que, que, que, que gracias a todo esto, pues bueno, esto funciona relativamente bien, pero evidentemente tiene que, que ser mejor y llegar a toda la sociedad y a todo el territorio, en fin. Comunique a la gente. Ese mismo, ese mismo día se le veía en la televisión, se veía al presidente de Extremadura con él y nuestro compañero Diego, que han mencionado, estaba con la gente de la plataforma de la Ruta de la Plata para que pues, no le sacan en la tele, se ve a través de las redes sociales, claro. pues, estaban concentrándose y manifestándose. Uh -huh. por ello. Totalmente dos posturas antagónicas. Compero. Bueno, yo quería un poco tomar dos referencias que tú dijiste, tu compañero, sobre el tema del coste que sale tener el ave. ¿no? Eh, yo vengo de Alcantes, después de Valenciano, donde han dejado 3 millones de usuarios por sacar los trenes de cercanía. Y eso gracias al ave, o sea que han quedado pueblos donde pasa el al ave, que es lo que acaba de decir tú, ¿no? Que pasa y uno mira y pasa y. Y si no tiene dinero, no lo puede dejar. Eso es más que seguro. Pero nosotros tenemos allí, fuimos eh, en Alicante, cuando fueron a inaugurar el AVE, tuvimos una manifestación porque fue el rey y todo. Una tuvimos siete compañeros condenados, ¿no? Cuando no se había cometido ningún delito. O sea que lo que fuimos a manifestarnos en contra del AVE, diciendo y pensando de que nos iban a dejar si los trenes o sea, que la, iban a quedar pueblos aislados ¿no? y aparte como dices, los trenes de mercancías que tampoco viajan por ahí porque se quita todo <coughs> y vamos al transporte de camiones que a lo mejor encarece mucho más y como tú dices, el AVE y todo esto se paga del bolsillo de todos los impuestos de todos y por lo tanto habrá que defenderlo yo creo que estos datos y este documental que está muy bien creo que habría que pasarlo y los datos de los costes que sale y lo que le cuesta al Estado mantener un tren que no da, no, da, no da dinero. En cambio, los trenes de cercanía que movilizan gente para ir a trabajar de un pueblo a otro se pierden y hay pérdida también de, de trabajo y la gente no puede dejar O sea que hay una serie de, de, de cosas que a su vez el tren es un elemento, una herramienta que sirve no solamente aquí pues yo vi partir un país entero que fue Argentina los años 90 cuando quitaron los trenes porque decían que eran no daban resultados eh, y después tuvieron que comprar los trenes que iban de aquí para poder meter nuevamente líneas en, en, en Argentina o sea que el tren es algo que hay que defenderlo primero porque es una herramienta para cualquier país ¿no? que se quiera agrandar Ahora, un ave para mí es demasiado, o sea, el que quiera tener, como dijiste tú, el que quiera comer en un restaurante de cinco estrellas, no todos podemos comer, pero sí podemos comer, a lo mejor en el bar de, de mi vecino, porque es el que necesita. Y, y eso creo que nosotros como plataforma deberíamos tener estos datos que ojalá nos llegaran para poder discutir, porque nosotros no dicen sé que somos locos, que no sabemos que cuando tiramos un dato de esto es que lo sacamos de donde lo sacamos. Que como saben, y creo que son buenos. Son. Yo estoy muy cerca de la CGT en Alicante y allí hablamos un poquito de este tema. Yo, yo voy a comentar este documental que vi aquí porque realmente es algo que pasó y es muy doloroso saber que, aparte de poner los muertos, ¿no? nos pegan, más encima nos reciben con prisa, ¿no? o con los, eh, la gendarmería o con la policía cada vez que vamos a reclamar algo y esto es un poco de concientizar y antes de todo yo quisiera felicitar aquí a los compañeros de, de, de este local primero porque CGT está creciendo fuerte y ahí he escuchado algunos comentarios a no desanimarnos compañeros tiene que seguir siendo fuerte este, este sindicato y habrá que buscar la forma en la que siga creciendo yo no soy sindicalista, soy un, uno más del montón pero veo que es un sindicato serio en donde hay que mover la fuerza y hay que tratar de recuperar primero la fuerza sindical para ver si podemos recuperar fuerza de trabajo real es verdad, la gente joven no se quiere implicar pero habrá que buscar la forma de cómo llegar a él Muy bien, pues muchísimas gracias Mira, te contesto un poco rápido aquí tenemos un um, eh, lo puedes consultar a través de la página web buscando en Google sector federal ferroviario CGT Alternativa de nuestro ferrocarril público social. Incluso creo que te puedo dejar algún ejemplar que no me he traído. Estamos en constante renovación porque son datos del 2016, pero bueno, hay compañeros que ya están trabajando en, en actualizar este este pequeño folleto ¿no? como, como ejemplo. ...en Alicante también hay compañeros de, de CGT con menos presencia... Que, ...que en Cantabria, en Cantabria es un sitio más fuerte sindicalmente... ...y ferroviariamente hablando son más fuertes... ...pero bueno, también hay, hay, hay, hay compañeros... ...ha sacado un, un ejemplo claro el, el, en Argentina... ...también recuerdo que como tú bien dices se privatizó... ...casi todo el país, se privatizaron los ferrocarriles... Eh, estuvieron trabajando en unas condiciones muy precarias la, la gente, con un material ferroviario malísimo recuerdo también que hubo un accidente bastante grave por la falta de mantenimiento de ese, de ese material, de esos trenes uno, recuerdo que hubo decenas de muertos, incluso también o sea, cuando ha habido privatización cuando ha habido mala gestión cuando ha habido precariedad en los empleos eh, mal también podemos poner el ejemplo del Reino Unido otra gran película ferroviaria que siempre solemos poner La Cuadrilla Lo habréis visto muchos de los que estáis aquí de que Loach eh, narra perfectamente esa película así que sindicalmente nuestro modelo que estamos trabajando y otro día venimos o oh, si me invitáis aquí a una cerveza sin alcohol vengo aquí también a comentaros la película esa de La Cuadrilla magnífica peli donde desde otro punto de vista sindical, desde la precariedad, desde la venta de los activos de, de las empresas públicas, pues, condujeron a, a una locura incluso, vamos, hasta el Reino Unido con toda la política liberal que, que hay, están revertiendo esta situación también a costa de los ciudadanos, como ha pasado con los bancos, ...como las autopistas, como todos los rollos estos, los venden, los compran, los vuelven a recomprar... ...y siempre a costa de, de, quien, de quien estamos aquí trabajando y, y, y, y luchando por, por sobrevivir. No, decía que claro, nosotros seguramente pues, estamos bastante de acuerdo con lo que todos decimos, más o menos todos decimos lo mismo y el documento aquel de yo pues, no sé si hace 20 años en nuestro modelo ferrocarril que salió te acuerdas un folleto que nos explicaba perfectamente cuál era nuestra idea cómo criticábamos la alta velocidad y tal pero claro para mí el problema no es que nosotros estemos de acuerdo o que nosotros debatamos sino cómo trasladamos nuestro punto de vista a la sociedad en este sentido por ejemplo en Argentina hay un documental de Pino Pino Solanas Camino a rebeldía, creo que se titulaba En la que explica precisamente Cómo se hizo la privatización del protocarril en Argentina Y es hora y media En la cual se explica perfectamente cómo, fue, cómo fueron hacia adelante Cómo fueron hacia atrás Y viendo este otro documental Yo también estoy viendo que este es un formato muy interesante Porque a mí me ha quedado bastante claro Lo que pasó aquí en el ALDIA Me parece que es un formato muy interesante Para explicar cosas entonces, si en CGT queremos eh, explicar nuestro punto de vista sobre el ferrocarril, sobre lo que pasa con la sociedad en relación a la economía, todo este, este tipo de, de cosas que queremos trasladar a la sociedad, yo creo que debiéramos de pensar más bien en este tipo de, de formato. En vez de, en vez de estar hablando entre nosotros, que estamos todos de acuerdo, que seguramente ya lo sabemos todos, es, creo yo que deberíamos ir pensando, debiéramos hacer algún documental de este tipo para explicar lo que queremos decir a otros. Porque si no estamos, nosotros todavía, y nosotros ya lo sabemos, y no, y no tenemos ocasión, por ejemplo aquí, de que eh, hubiera público, público de Santander, que nos supieran el punto de vista nuestro y al, al cual dirigirnos, es que no los tenemos, no, te, no tenemos forma de llegar a ellos. Entonces, para mí... Tenemos un problema de comunicación y debiéramos de centrarnos a la hora de, de debatir las cosas y de explicarlas en buscar formatos adecuados a los tiempos que, que corren. Porque si no, nos podemos llegar a aburrir. Porque claro, lo sí, que tú me dices, te lo, puedo, te lo puedo decir yo a ti, es que estamos de acuerdo al 100% da pero bueno, es, es una bueno, es el, ojalá pudiéramos llegar a más cuestiones de la sociedad. Vamos, yo estaría encantado de que, no sé si aquí habrá ser acaso de que no haya, haya gente que haya venido hostia, aquí hablan del ferro". no lo sé, ojalá que lo haya y si lo hay, pues bienvenido sea. Eh, buscamos formas de, de comunicación, compi, eh, a la medida de nuestras posibilidades. Esto va de una pasta hacer esto, no sé, me imagino. Esto ha sido con financiación de mucha gente que ha soltado pasta, de, de tal, eh, CGT, creo que también a nivel confederal, pues tienen ahí un gabinete de, de comunicación, vendrá creo, mañana viene el compañero Poli, seguro que os explica nos explica eh, muchas cuestiones, pero claro, es complicado hacer un... un un si tema abierto si eh. eh, ahí, ahí ahora funciona muy bien las redes sociales eh, a nivel porque yo te, a nivel general yo puedo contar lo que habría que hacer no cambiar la, la ley del sector ferroviario unificar las empresas públicas que hubiese estabilidad en el, en el empleo que hubiese construcción de de vías más convencionales electrificación que no hubiese tanto gasoil tal, eh, pero pero eso es muy general pero aquí a nivel local se pueden hacer muchas cositas ya lo decía Vidania pues, pues hay que ir a los ayuntamientos a, a, lo, a, lo, a, lo, a las asociaciones de vecinos reclamar más frecuencia de trenes reclamar que, que, que haya mejora del de material rodante que haya mejora en las estaciones todo esto, lo, lo yo creo que... Hay, Está bien estas charlas, yo creo que sale la gente eh, eh, fortalecida. Cuando vamos a la asamblea de nuestro sindicato, claro que estamos todos convencidos, pero ellos, hay que debatir, hay que salir fortalecidos y seguro que mañana te encuentras un vecino tuyo y dices, hostias, ahí hubo un tío allí de la CGT de Madrid que vino aquí y dice, Ay, le cuentas la milonga y, y esto es lo que se trata de... de, de, de de, de, de ir hablando con la gente, de, de hacer militancia social, militancia sindical y, y no sé, eso es lo que, lo que hay, la fórmula por desgracia puede estar limitada, pero bueno No hombre, pero yo sí le entiendo y estoy de acuerdo con él ya. Ayer se hizo un acto de trabajo en precario, igual tenían que haber venido los ferroviarios a, a oírlo sí. las ferroviarias sí, sí. Y hoy el acto de los ferroviarios igual tenían que haber venido la gente que venía, tiene que haber un poco de interrelación y a veces, pues, pues, pues oye, yo estoy encantado de que tenemos un montón de, de ferroviarios y ferroviarias, hay, hay gente que no lo son, pero... Yo... Ojo que también en el ferrocarril hay gente muy precaria, ¿eh? ya sé que las compañeras que estuvieron ayer en las que él hizo un, un ejemplo de lucha, un, un ejemplo de, de, de, de, de, de que combatir este sistema, pero aquí yo todo en el ferrocarril, uh -huh. es trabajo fijo, no son todos sueldos estables, hay muchas empresas auxiliares, hay muchas contratas, hay muchos eh, compañeros de nuevo ingreso, incluso las empresas de, de Adif, de, perdón, de Renfe principalmente, que están cobrando el 30 o 40% menos que un trabajador normal, gracias también a nuestros amigos de comisiones UGT y SEMA, que han firmado una rebaja salarial para la gente de los nuevos ingresos, con una precariedad absoluta, de también de entrando de becarios en una empresa pública, en un contrato de obra y servicios, Eso, mm, no todo, aquí es solo lo que reduce claro, sí, aquí no, empieza, el, el, empieza el, el, a, a, a, el, empezamos a, hombre, ya llevo yo con, mucho con rato. En otras organizaciones hemos estado saliendo hace unos años a la calle con el, la pantalla, el proyector y el vídeo que nos hacía un compañero de 5 o 10 minutos el, denunciando cosas y con las sillas para que se sentara la gente, O verdad que si es difícil incluso saliendo no. a la calle. ¿eh? pues a, forma de, de, yo lo decía el compañero, la movilización es la única meta para conseguir eh, objetivos sociales, sindicales y, y, de cualquier forma. Esta es la, la única, la, hemos hecho muchas pegatinas la único camino en la lucha y es que es así, es que eso es lo que nos queda. Dentro de nuestras posibilidades, la lucha dialéctica, la lucha convenciendo a gente, convenciendo a los políticos... Eh, tú lo decías en el. Yo dices en el 2000, ¿no? Bastante antes del 2000. Eh, sí, yo hablo de la campaña eh, de, eh, de, lo, Hablábamos de esto y decíamos, vosotros sois locos. Y ahora veis muchos periódicos. Nosotros hacemos bastantes resúmenes de prensa y hay gente independiente, hay gente ya que no es de CGT, que son ingenieros, gente experta, de, de, de, insisto, de. <coughs> partidos políticos que no tendrían que estar alineados con, con, con, con nosotros y en este tema coinciden plenamente eh, Siento gente, claro, de Izquierda Unida, Podemos, eh, el Cubo, perfectamente tiene el mismo discurso que, que, que, que, que nosotros y que vamos convencidos plenamente y a costa de qué de, de, de, de estar todo el día pues informando y haciendo concentraciones, notas de prensa, eh, bueno. pues esto es lo que es.